Muy bien, queridos estudiantes, aquí estamos en la segunda parte del 29 de septiembre de la materia de la Asignatura Literatura y Cine. Hemos estado viendo esta semana a Hamlet, Príncipe de Minamarca, de Shakespeare, tanto la obra escrita como la obra cinematográfica presentada por Franco Zeffirelli. Empezamos la clase de hoy con la lectura de los trabajos de ustedes y ahora vamos a pasar al monólogo de Hamlet. Eh, resulta que Hamlet tiene una, una entrevista, tiene una reunión, tiene un encuentro con Ofelia, eh, su gran, su amada, y este entonces en la escena 4 de el quinto acto, él Hamlet y Ofelia se encuentran y él empieza inmediatamente su análisis, su pensamiento sobre ser o no ser. To be or not to be. Rubén González, por favor. Hay una cosa que es importante que sepamos antes de hacer el análisis. En inglés to be es ser, parecer o estar, recuerden que la obra fue escrita en inglés, entonces ese verbo to be en español, en español significa, por ejemplo, yo hablo de ser y significa una cosa, pero en inglés significa tres, entonces si yo digo yo soy, o si yo digo yo parezco, o si yo digo yo estoy, todo eso es to be en inglés. Y es importante saberlo para entender la profundidad del texto. Muy bien, eh, vamos a ver. Eh, González, te voy a poner el texto y tú vas a empezarlo a leerlo. Voy a compartir con ustedes el texto del monólogo. Vamos a buscarlo. Ok, puedes proceder a leerlo. Abra, abre el... Ajá, Rubén, mira, tú vas a leer, eh, déjame ver hasta dónde. Morir es dormir y no más. Tú lo vas a leer y nos va a decir qué tú crees que es lo que dice ahí. Vamos a ver, empezamos. Atención todos para que todos participen. Aunque Rubén no esté diciendo algo y esté perfecto, si alguien tiene alguna otra idea sobre la interpretación, puede entrar y participar. Ok, vamos a ver. Yo, okay. mientras él lo lee, lo voy a ir leyendo de aquí, del, del, del libro mismo. Vamos a ver, procede Rubén. Ok. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. No más. Ah, OK. ¿Qué dice ahí? ¿Qué te parece que él está diciendo ahí? En inglés es to be or not to be. That is the question. En inglés es ser o no ser. Esa es la pregunta. No dice que una cuestión, sino una pregunta que él se hace. A ver, Rubén. Yo entiendo que Hamlet en este inicio de su monólogo Habla más sobre que él está viviendo Donde él sabe ya la injusticia de lo que pasó con su padre Más él, él tiene que cargar con ello Porque él quiere la venganza Pero aún así, eh, bueno, supongo que él tiene, es que medio extraño, simplemente tiene que vivir con esa venganza, pero también tiene que al mismo tiempo pretender que no la tiene, pero pero realmente es que no sé, es un poco Rubén, complicado. no te vayas lejos, mira el texto, es el texto lo que tú estás interpretando, no la película, el texto, ¿qué dice ahí? Ahí dice, ser o no ser, esa es la pregunta, esa es la cuestión, ¿qué es eso para ti? Si tú te preguntaras, tú a ti mismo, ser o no ser, esa es la pregunta, ¿de qué estamos hablando ahí? Ser o no ser, dejar de ser, ¿qué es? Si dejamos de ser, ¿qué somos? Nada. Nada. Entonces él dice, ¿qué? O somos... Y accionamos y vivimos o no somos y desaparecemos y morimos. Esa es la primera línea. entonces él está cuestionando. Somos y ser es accionar. Porque un ser que no actúa, que no acciona, es como si no existiera. No es nada. No es nada. Tú lo acabas de decir. Es nada. No es nada. O sea, tú lo es perfecto lo que tú acabas de decir. Entonces ahora viene la otra línea. Él dice, ¿cuál es más digna acción del ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta de que él está hablando ahí. ¿Qué es lo que es la fortuna injusta? Olvídate de la película. ¿Qué es lo que es en tu vida? ¿Qué es lo que uno pudiera llamar? Yo quiero que analicen porque oíganme. Ustedes saben por qué el monólogo de Hamlet ha pasado a la historia. Porque es que eso es la vida. Él está hablando de la vida no nada más del momento que le está pasando, porque la muerte de su padre es simplemente una cosa más dentro de todo lo que nos pasa en la vida. Digamos, a mí se me muere mi padre, digo que ya se murió, y yo no dejé de existir porque mi padre se murió. Y eso no ha sido el único sufrimiento que yo he tenido en mi vida. O sea, la vida tiene muchísimas otras cosas más que, que la muerte o el asesinato de un padre a pesar de lo grande que eso pueda ser. Entonces, vamos de vuelta, vamos con la oración. ¿Cuál es más digna acción de ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta. ¿A qué se refiere cuando él dice eso? ¿Qué es lo que es la fortuna injusta? Okay. Entiendo que sería simplemente como todo lo malo que te puede pasar en la vida, que acá, todas las todos esos momentos que te afectan de manera negativa, por ejemplo, perdón si uso el ejemplo, pero lo que mencionó de la muerte de su padre, entiendo que eso puede, que es, es algo triste, que es algo... Injusto. Oigan, tiene injusto. que siempre, Rubén, vea el texto. ¿Qué dice ahí? Fortuna que injusta. La fortuna era vista en el pasado y todavía hoy, como el destino. Hmm. Si yo te digo, Rubén, ¿cuál, es tu, ¿cuál ha sido tu fortuna en esta vida? Lo que te estoy preguntando es, ¿cuál ha sido tu destino? Tu destino. ¿Cómo te ha ido? Entonces hmm. él dice, sufrir los tiros penetrantes, tiro, un tiro te mata, un tiro te destruye. Entonces él dice, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir él con la fortuna injusta? Así, ¿cuál es? Te, te digo los dos, las dos oraciones completas para que me ya concluya la, la sí, explicación sí. de tu párrafo. ¿Cuál es dignación del ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u poner los brazos a este torrente de calamidades y darle fin con atrevida resistencia. ¿Cómo tú le puedes dar fin al destino? ¿Cómo tú Simplemente tomando las riendas de tu destino y ya está. O sea, porque ahí lo que dice es que básicamente tú te vas a dejar que te sigan afectando todas las injusticias o tú puedes eh, tomar resistencia, tomar fuerza contra esto y darle fin a las injusticias. Muy bien, entonces fíjate lo que tú acabas de decir. Tú has dicho, tomar las riendas y darle fin a todo eso que te está pasando. O sea, tú no has pensado en muerte. Esas, esa, ese párrafo que está ahí ha sido interpretado de varias formas. Una forma es la que tú estás interpretando. Porque mira lo que dice ahí, con atrevida resistencia. Resistir no es suicidarte. Es lo contrario, a suicidarte. Es resistir, yo voy a resistir todas estas calamidades que me están cayendo. ¿O qué hago? Me doy por vencido. ¿Qué? Sufro. Sufro y sufro y sufro y hago de mi vida un sufrimiento. Eh, Hamlet, digo Shakespeare, tenía mucho acceso a todo tipo de literatura, incluyendo la literatura oriental. Para Oriente, la vida es sufrimiento. Y él lo usa eso ahí. Entonces, y Shakespeare lo usa aquí. <coughs> Perdón. Cuando dice sufrir los tiros penetrantes de la fortuna, o sea, sufrir, entonces ahí él dice, oh, yo puedo resistir, que es lo que tú dices, la interpretación que tú le das, no, no, no, no, yo no voy a sufrir, su yo voy a resistir. Y en Oriente, una cosa, una manera de eliminar el sufrimiento es esa misma. O sea, ahí estamos bien, ahí estamos perfectos, pero entonces ahora viene lo otro y último que tú leíste, tú le, ahí dice, morir es dormir, no más, o sea, eso es lo único que es morir, dormir, ¿qué tú crees de su oración? Oye, morir es dormir, es una aseveración que la hace, y después dice, no más. O sea, ¿eso, ¿es eso solo o hay algo más? Él se cuestiona ahí. Morir es dormir, él lo afirma. Pero, ¿acaso hay algo más? No más. ¿Qué tú interpretas ahí, Rubén? Eh, que si es algo más, es básicamente, eh, ya no tienes dolores, ya no tienes nada, porque ya, como dice arriba ya no eres... Nada, ya moriste, ya no. Ya no cargas ninguna injusticia ni ningún. Nada. Al morir ya todo se acaba. Ok, entonces necesitamos que cualquiera que cuando uno de ustedes esté hablando, si hay alguien que quiere eh, aportar algo de lo que está diciendo el estudiante, puede entrar, por favor. Miren, morir y dormir es una aceleración. Cuando yo me muero. Yo voy al mundo del sueño. O sea, hay una creencia, o más bien no es una creencia, en la mitología griega, a, a, a, eh, escuchen esto: en la mitología griega hay tres dioses. Está Tanatus, que es la muerte, y está, además de Tanatus, Hipnos. Y Hipnos es el hermano de la muerte himnos y thanatos vienen juntos en la mitología griega thanatos es muerte himnos es sueño es dormir entonces ellos dos en la mitología griega son gemelos y cuando Shakespeare escribe esta obra como Shakespeare ta conoce tanta de mitología lo introduce ahí pero en ¿Hipnos y Tanatus eran hijos de quién? Eran hijos de, ir, de... ¿Cómo se llama la mamá? Eh, la mamá se llamaba... Bueno, no recuerdo. Pero la mamá... Era la diosa de la noche. Entonces, oigan esto. La diosa de la noche tiene un parto. Y a ese parto le nace... El sueño y la muerte... Entonces, en la noche, en la oscuridad, viene la muerte. Pero también en la noche, en la oscuridad, viene el sueño. Entonces, ¿qué se dice en el mundo esotérico? Atención, estudiante. Porque esto le sirve mucho para la vida de ustedes, en la pura cultura. ¿Qué se dice? Se dice que cuando tú te acuestas a dormir, ¿Qué es lo que sucede cuando tú te acuestas a dormir? Que tú vas al mundo del sueño. Y entonces que ese mundo del sueño es una pequeña muestra de lo que es la muerte. Cuando a ti te dejan ir a dormir y tú vas al sueño, te están dando un atisbo, una, muer una muestra de lo que es la muerte. Yo no le estoy diciendo algo que yo creo, le estoy diciendo algo que es mitología. Entonces, ¿qué pasa? Mire, a, ahora recordé cómo es que se llama la mamá de Tanatus y de Himnos. ¿Cómo se llama la mamá? Nite. ¿Y qué quiere decir Nite? De ahí es que viene el nocturno. Cuando uno dice nocturno, lo que está hablando es de esa mamá que era la noche la noche Tanatus, que es la muerte y Hypnos, que es el sueño vivían en una cueva en la mitología griega y en esa cueva había alrededor muchas matas que se llaman adormidera, o sea que te llevaban al mundo del sueño entonces cuando él dice morir es dormir, morir es dormir o sea él piensa que quizás cuando tú te mueres, si te han estado dando de que esta, esta muestra de lo que es la muerte, es como si fuera un sueño. Entonces, cuando tú te mueres, podría ser que sencillamente es como si fuera que te dormiste. Y ya, eso es todo. Pero además de él pensar que, ¿sabes qué? La muerte es un sueño. Y ya, es irte a dormir. Pero ahí mismo se cuestiona. ¿No más? O sea, ¿no habrá algo más? ¿No será que cuando morimos pasa otra cosa? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te mueres? Él lo deja abierto, no, no, no lo explica. Pero nosotros sí podemos cuestionar, ¿qué pasa cuando tú te mueres? ¿Te vas a otro mundo? ¿Te vas a otra vida? ¿No te vas a ningún sitio y no pasa nada? ¿Qué es lo que es? Entonces, más adelante él dice, nadie ha vuelto para contarlo. Entonces, ustedes ven que mucha gente, ustedes oyen que dicen... Ah, no, la muerte no debe ser muy mala porque nadie ha vuelto para contarlo. Pero eso viene de Shakespeare, que él lo dice en esa, en esa obra. Ahí en la obra de Shakespeare, muchísimas cosas. Ustedes oyen a la gente decir y viene de Hamlet, de esa obra. Vamos a seguir leyendo. Luz Daniela, después de morir es dormir no más. Vamos a ver, sigue leyendo ahí, la parte de arriba. Y por un sueño, lee, léete ese párrafo. Okay. Abre tu cámara, abre tu cámara, por favor. Yo la abrí, pero parece como que tiene un problema. Traten, mire, traten de abrir las cámaras. Mírate, ahí te ves bien. Porque es muy desagradable estar hablando con, uno, con, una, con un hombrecito y no verle la cara a ustedes. Ok, Luz, empieza arriba. Y por un sueño... Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número. Patrimonio de nuestro débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansias. Morir es dormir y tal vez soñar. Si sí, y ve aquí el gran obstáculo porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro. Sigo. Sigue porque eh, eh, ahí eh, lo que hay es una coma. Sigue hasta que se termine la oración. Cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón alto, poderosa para detenernos. Ok, vamos a interpretar eso. Vamos a ver, esa primera oración. Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Es una pregunta. Si tú crees que porque tú te fuiste a dormir... Y soñaste, todo se acabó, todo lo malo se acabó. ¿Qué tú crees de esa pregunta que él se hace? Si tú quieres vuelve y léela, y, y, y tú misma, con tus palabras, contéstala. Vamos a ver, ¿qué dice él ahí? Lee la pregunta nada más. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. O sea, él se pregunta a sí mismo, que si morimos se acaba todo ahí o si no, es la luz luz mira la palabra por un, por un sueño. sueño él no está hablando todavía de morir arriba él dice morir es dormir verdad morir sí. es dormir y aquí él dice un sueño él ahorita retoma la palabra muerte pero aquí un sueño daniela te pregunto si tú te vas a dormir Atención, si tú te vas a dormir, con eso se acaban todos tus problemas, porque te fuiste a dormir. Puede ser. No, pero tú lo sientes porque cuando te vas a dormir, como que te olvidas de todo mientras estás durmiendo, claramente. Pero después si te despiertas, vuelven los problemas. Oh, exacto. Entonces, las aflicciones se acaban y todos los dolores que tú puedas tener se acaban porque te fuiste a dormir. Tú dices no. no, pero tú dices otra cosa muy interesante. ¿Oye lo que tú dijiste? No, pero. Pero. Mientras tú estás durmiendo, se olvida todo. Por eso es que el sueño es curativo. Porque cuando tú vas a dormir, tu mente descansa. Pero según la mitología, cuando te vas a dormir, ¿sabes qué pasa, Luz? Según la mitología, tú te vas al lugar de origen. O sea, ¿de dónde tú vienes? Cuando tú naces, tú naces del vientre de tu madre. Pero el alma tuya, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene tu alma? Que es un ser, el alma es un ser espiritual. Entonces, ¿de dónde viene el alma? Entonces, él se pregunta. Y por un sueño diremos que las aflicciones se acaban. Tarará, tarará, débil naturaleza. Entonces, en la mitología dice, cuando tú te vas a dormir, tu mente... Tu alma va al lugar de origen. Por eso, tú te cargas de energía. Es como si yo te dijera, oye, te fuiste para donde Dios, para los que creen en la religión católica y creen en Dios. Te fuiste para tu lugar de origen. Y si tu lugar de origen es un ser divino lleno de luz y te fuiste a dormir allá, porque estás durmiendo, y te fuiste al lugar de origen, entonces tú vienes cargado de energía. Y por eso, cuando nos levantamos en la mañana, dice la mitología y dice el mundo esotérico. Cuando nos levantamos en la mañana estamos muy fresquecitos y muy nuevecitos a pesar de los problemas. Entonces es la pregunta que él se hace y es la respuesta que tú muy bien das. Porque la respuesta que tú das está muy bien dada. Vamos a seguir. ¿Qué dice ahí entonces? Este es, atención para que sigas analizando, estás analizando muy bien. Este es un término que deberíamos solicitar con ansias. ¿Cuál es el término? De que sí, ok, si sí, todo se acabó porque nos fuimos a dormir. Entonces él dice: Espérate, vamos a analizar esto más. Porque esto es demasiado importante, dice Hambre. Entre letras, ¿verdad? Entonces aquí dice: Esto es lo, que, lo importante que tú vas a analizar ahora. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí. Y ver aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? Bueno, yo lo veo como que él dice, él está dudando. Si cuando morimos lo que hacemos es como soñar, como que nos quedamos ahí y ya, o si hay algo más. Entonces después él dice, eh, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en silencio del sepulcro, o sea, eso mismo que te acabo de decir, que él pensaba que morir era quedarse ahí solamente. Entonces él dice que si eso es así, ¿por qué él no se puede tantear hacer eso? en vez de seguir como con su vida normal, con los problemas y eso. ¿Y qué es el eso? ¿A qué es que tú le llamas? Y hacer eso. ¿Qué como es el eso? Vivir con, con el problema que él tenía ahora mismo, que era el dolor de la muerte de su padre, la atención de su tío, y así Ok, vamos a leer esa oracióncita otra vez. Si alguien tiene algo que decir, alce la mano y, y entre, y dígalo. Dice... Ok, Leslie, ¿qué tú dices ahí de esa oración que está analizando Luz? Eh, profe, desde, que, desde la primera vez que lo leyeron, yo lo que entiendo es que, o sea, él, él dice textualmente, morir es dormir, dormir y tal vez, es porque el considerar que sueño a partir, a, podrá ocurrir en el silencio del sepulcro y cerrando, él, o sea, él trata como de explicar, eso es lo que yo entiendo, él trata como de explicar que si morir es dormir y que todo será un sueño y, y, y que todo quedará ahí, que ya no habrá más problemas, yo entiendo que eh, es, ajá, mírelo aquí, es razón harto poderosa para detenernos. Yo entiendo que él le está dando como eh, el espacio a que, ok, si morir es dormir y que ahí se terminan todos los problemas, eso hay, que, eso, hay que, como eso hay que chequearlo, nosotros, eh, si ahí se termina todo, tenemos que ver eso, o sea, tenemos que prestarle atención a eso, para poder o sea, terminar con todos nuestros, nuestros problemas, si todo se termina ahí, bueno, esa, esa es la forma, esa, por ahí vamos. Entonces ahí, como bien están diciendo ustedes, cuando ya él cogió el tema, miren el nombre ahí, cómo empieza esa parte ahí, morir, él está hablando de morir otra vez, entonces, ¿qué es lo que él dice? Estamos hablando de morir y ahí dice, esta es una razón para detenernos. Si tú te vas a morir y cuando te mueras, todavía van a salir los problemas. O sea, si tú vas a seguir en el sepulcro soñando y todas esas cosas, óyeme, entonces mejor detenernos. O sea, si yo me puedo matar, si yo puedo morir, si yo me puedo suicidar, pero entonces yo pienso que después del suicidio, después que yo me muera, todavía los problemas siguen. Oye, mejor no me suicido. Porque si yo estoy vivo y estoy sufriendo, sufriendo, sufriendo, y me voy a matar y voy a seguir sufriendo, ¿cuál es el fin de suicidarme si voy a seguir sufriendo? Es lo que está analizando. ¿Vale la pena morir o vale la pena vivir? Ese es su análisis. ¿Vivo o muero? ¿Me mato o no me mato? O, o como decía Rubén, o enfrento la vida y le doy cara a la vida con todo su sufrimiento. O sea, soy vivo y sufro y tal vez trato de resolver mi vida y tal vez puedo salir de los sufrimientos enfrentándolo todo. O huyo, me suicido. Pero entonces él dice, él no dice la palabra suicida, sino que él dice morir y ahí dice... Es una acción, es una razón poderosa para pararme. Yo estoy pensando en morir, espérate, cuidado con morir ahora, porque ¿qué es lo que hay del otro lado? Si yo muero del otro lado, voy a estar sufriendo también, ¿para qué morir? Mejor me quedo vivo, porque si voy a seguir sufriendo, y encima de eso, el otro lado, yo lo desconozco, porque nunca he ido, ni nadie ha vuelto, ¿Están viendo qué profundo eso? Él Está cuestionando la existencia. Entonces, vamos a pedirle eh, a la misma Leslie que siga leyendo donde se quedó luz. Vamos a ver. A ver. También era para decirle que solo quedan siete minutos. Ajá, nos no, paramos en tres. Y si tenemos que en la próxima clase terminar el monólogo, lo hacemos. Entonces, eh, vamos a ver. Cógelo donde se quedó ella. Morir es dormir, catatá. Ahí fue que ella se quedó. Sí, aquí, eh, la última oración de ella fue: esa razón harto poderosa para detenernos. Perfecto. Porque mire, mire, sueños podrían ocurrir en el silencio del sepulcro. O sea, yo muerto dentro de mi caja, de repente sigo con todos los problemas. No, espérate, no quiero eso. Exacto. Res... Y es lo que se trata de cuestionar. Yo entiendo que la, la, la pregunta correcta sería que si vale la pena vivir o vale la pena morir. Porque al ok, final... muy bien, me está gustando tu análisis. Lesslie, sigue, sigue leyendo ahora. Ok, esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales y la insolencia de los empleados? Las tropelías que recibe Pacífico, el mérito de los hombres más, más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, las violencias de los tiranos, el desprecio de los soberbios. Ahí quédate. ¿Quién si esto no fuese? O sea, si, si tú no piensas que después de la muerte la cuestión va a seguir por allá y que tú no sabes lo que te va a pasar y que tú vas a seguir sufriendo y soñando y no sé qué, ¿Quién, si no fuese por eso, aguantaría todas las cosas que le pasan a uno? Esa es la pregunta que él se está haciendo. Y entonces, ¿qué tonaliza ahí? Eh, eso mismo, profe. Que eh, O sea, ¿quién, ¿quién va a aguantar todo? O sea, ¿quién, ¿quién va a pasar por ese dolor? Y entonces yo entiendo que en esa pregunta que él se hace, él enumera todas esas, o sea, todas esas cosas por las cuales la, la persona pasa. De, de, del dolor y, y, y la angustia que puede generar la vida y mire ahí mira ahí que completa tu análisis la, or, la oración que sigue cuando es cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal o sea miren voy a morir la muerte natural mientras tanto sufro sufro sufro hasta que me toque morir pero mientras estoy sufriendo sufro toda esta lista de cosas que él dice ahí entonces él dice, ¿quién aguantaría todo eso si no fuese? Porque tú no sabes lo que va a pasar del otro lado. Lo que para a la gente, dice Hamlet, de aguantar todo este sufrimiento es que no se sabe lo que va a pasar. Ahora, les cuento esto antes de cerrar y lean todo el monólogo completo para que en la siguiente clase, empezamos la clase con, terminando el análisis del monólogo. Les cuento. En el mundo esotérico se cree lo siguiente. Se cree que cada uno, cada quien tiene un destino. No vamos a decir que las cosas que yo le estoy diciendo cuando digo mundo esotérico, cuando digo mitología, no necesariamente son verdad. Eso es lo que, esa información está ahí. Y uno la debe conocer. Entonces dicen, cuando tú tienes tu fecha de morir en algún sitio, en algún papá Dios o quien sea, tiene la fecha de tu muerte, ahí es que tú tienes que morir. Si tú te suicidas antes de esa fecha, dice el mundo esotérico que lo que va a pasar es que si a ti te tocaba morir a los 60 y tú te suicidas a los 40, de los 40 a los 60 tú te quedas vagando, como estaba el papá de Hamlet, vagando en el mundo y tú ves todo lo que le pasa a tu familia, pero tú no puedes actuar porque tú no eres un ser vivo, ya tú moriste, entonces te quedas, estás viéndolo todo como espíritu y tal, pero por más que tú quieras ayudar a tu familia, no puedes ayudar a tu familia, entonces eso es demasiado doloroso, eso es peor que todo el sufrimiento de la vida, entonces, ¿qué pasa? La gente que conoce eso no se le ocurre suicidarse, porque yo me voy a suicidar para sufrir más de aquel lado que de este, entonces, eso es lo que dice él ahí, cuando él termina esa oración. ¿Quién podría tolerar? Ah, no, esa no es la parte de la parte de que él. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales? O sea, si no fuera por eso, ¿quién aguantaría todo este sufrimiento? Entonces, por eso estamos aquí aguantándolo todo, dice Hable. Él está aguantando todo ese sufrimiento porque él sabe que no se va a atrever porque no sabe lo que va a pasar y si él va a tener que aguantar más de las calamidades que pasan. Señores, no tenemos que ir y no nos da tiempo a comentar más nada, porque nada más quedan dos minutos y yo quiero que se grabe. Nos vemos, queridos estudiantes, y vamos al WhatsApp. Me gustaría en el WhatsApp que me comenten. Digo, ustedes tienen que ir a la PBA a ver otras cosas, pero yo quiero... Que en el WhatsApp oír dos o tres comentarios de hasta dónde vamos en el análisis, ¿qué les parece a ustedes? Volvemos dentro de. No, volvemos, no. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo, queridos estudiantes. Ay, pero buen día. que tengan buen día. Bye. Bello. Bye. Bye.